Yo soy el papi, novecito, dos mil eh. veintidós. Yo soy el papi. ¿Por qué quieres que me vaya? De que me aleje de ti Será que no comprendes el sentimiento De un hombre enamorado No es posible que me pueda decir Que es muy tarde que me tengo que ir Y que mi serenata no conmueva en tu alma en vida y esa idea no me la quita nadie si te tengo conmigo algún día cuidaré tu manera de amar entregarte mi vida esa idea no me la quita nadie si te tengo conmigo algún día yo te amaré de mañana